What's up guys this is Mario and in today's video I'm going to show you guys Museo Nacional de Antropología Mexico City Part 3. Now just to give you guys a little background about this video in 1952 Mexican archaeologist Alberto Ruz discovered a tomb of one of the most famous Mayan kings of Mesoamerica his name Quinich Jana Pacal also famously known as Pacal or Pacala grade. In this video, you guys will see the actual tomb, all the jewelry, the beautiful jewelry that he had when he was actually buried. There's this beautiful green jade mask. Uh, there's this beautiful uh, necklace that he had made out of seashells and also jade and obsidian. They're very, very beautiful. You guys will also know a little bit more about the Mayan history, the background, what it took to become a Mayan king and also uh learn a little bit more about the Mayan codex and the language guys well guys i hope you guys really enjoy this video and learn something don't forget to support this channel and don't forget to smash that like button and subscribe to this channel thank you very much guys for supporting bueno entonces contemporáneos con Teotihuacan, los mayas fueron contemporáneos de todos porque vivieron en todo el mundo vivieron toda la mesoamérica en toda esa línea del tiempo pero vamos a viajar al clásico maya okay entonces para eso vamos a dirigirnos a la sala de los mayas, ya saben, desde el preclásico, en el clásico y en el posclásico. Yo voy a hacer sobre todo más referencia al clásico, porque está extremadamente documentado por esas piedras. Les voy a poder decir el nombre de algunos gobernantes, algunas fechas. Tal vez les platique cómo pueden identificar algunos grifos, cómo pueden identificar los números, los calendarios y así. Si no se han aburrido, ¿no se han aburrido? No. Que los mayas se extinguieron, entonces está muy, eso está totalmente falso. Pero de dónde viene esta idea? Viene cuando el clásico en el mundo maya llega a su fin, y ese les puedo decir que casi tiene hora y día en que llega a su fin. ¿Por qué? Porque recuerden que hay mucha escritura desde el preclásico, los mayas la perfeccionan, pero la última piedra. La, un, la última inscripción que tiene una fecha en cuenta larga, ahorita les voy a explicar la cuenta larga, está en el mundo maya, en Toniná, Chiapas, México. Está datada en el 809 de nuestra era. Es la, única, es la última piedra en todo el mundo mayo. Con escritura así. Y eso le pone el en fin al mundo maya. Eso quiere decir que cuando esa ciudad cae, esa de Teotihuacán, cae alrededor del 650, 700, cae entre comillas, se lleva como una ficha de dominó a todas las ciudades del clásico, incluyendo a estos, ¿ok? Entonces, chéquense, 650, 700 de nuestra era, y la última, cuenta, la última fecha en cuenta larga, 809, del 650 al 809, son como 200 años, entonces imagínense la dependencia importante que tiene económica toda el área que se funde, entonces no se extinguen, pero pierden el poder esa ciudad y la gente se tiene que ir, algo muy similar está pasando hoy en Sudamérica y es muy triste pero es algo similar a lo que le pasa a las ciudades, ¿saben de qué país me refiero? ¿En Brasil. Venezuela. Venezuela. Venezuela. hace 25 años, si no es que menos, aquí menos. Poderoso. Y las decisiones de sus gobernantes los últimos 20, 25 años, y, y el entorno político y social, y tan solo así en un chasquido de los dedos, ha llevado a su pueblo que la gente se tiene que ir. Tal vez no lo quieren hacer, pero tienen que, porque no tienen, ah, bueno. entonces no se extinguen con todo el dolor de su corazón se tienen que dejar su tierra e irse, Pero es lo mismo que le pasó a él ¿Okay? entonces es entonces, complicado ¿okay? entonces, ¿cómo se llaman los gobernantes en el mundo maya? en maya, as as. así literal, el señor divino, así literal, así. solamente un gobernante ¿okay? por derecho real, siempre tu familia y mi hijo o mis hijos pueden ser los gobernantes y eso va a causar un conflicto. porque por qué? Porque se cuenta que tu hijo puede decir, él va a ser. Y ella va a decir, mire, ¿por qué yo no? O sean varios hombres. Y esas batallas entre los hermanos para quedarse con el poder... Es pues igual que ahorita, ¿qué creen que va a pasar? Es, así. <risa> es igual es lo mismo, es lo mismo, es lo mismito, no nada ha cambiado. ¿Sí? y si ha cambiado, créanme que vamos hacia, la rueda ya va girando, pero hacia atrás, ¿eh? estamos llevando a. Sí. ¡chéquense esos tinteres! Sí. esos están encontrados en una ciudad que se llama Yakshilan. así significa piedras verdes y es la orilla, es la división situada en la frontera natural de México con Guatemala, es decir, el río Usumacinta, ¿ok? Entonces, pájaro jaguar, escudo jaguar, jugando al juego de la pelota, ¿okay? Al juego de la pelota así se le llama hoy en la, en la arqueología. ¿Cómo le llamaban ellos? No sabemos. ¿okay? Entonces, ahí tiene otro nombre que se llama poc tapo, porque se y, eh, contrario a lo que puedan pensar, eh, en este en ese juego, en ese juego eh, ni el ganador ni el vencedor y en muy pocas ocasiones se practicaban rituales en mesoamérica se practican muchos rituales pero ojo con esa palabra de sacrificio siempre que escuchan la palabra sacrificio aquí en la mesoamérica lo relacionan con la muerte y puede ser un sacrificio que no implique muerte ¿okay? por ejemplo en la religión católica Aquí en México es extremadamente un pueblo extremadamente católico y siempre cuando se celebra la Semana Santa, en muchos barrios, en todo el país, todos quieren ser representar a Jesús. Y ahí van cargando la cruz y hacen que les van pegando y todo, lo van sacrificando. Y lo van a poner en la cruz, pero no lo van a clavar, nada más pinguen que lo ponen a cuerda. Eso es un sacrificio, pero no va a acabar en muerto. ¿Qué? Puede ser un sacrificio que termine en muerte y otros que no. La mayoría de los rituales en Mesoamérica no incluyen muerte. ¿Qué? Entonces, ¿pero quién creen que lo va a pintar así? Un mundo así. Los españoles. Los españoles. ¿Por qué? Porque van a tener que justificar toda la matanza, toda la masacre que hacen, pintando que aquí ellos te van a. Vean las crónicas. Cuando... Es que va complicado, pero pues así sí. más o menos va. Ya les algunos libros, aquí del mundo maya hay miles de libros, yo creo, que hablan de Mesoamérica, de los mayas, y hay dos fundamentales, hay uno que está escrito allá, hay un pasaje que se llama, es eh, el Popo el que son unas crónicas del maya Quiche, escritas después de la conquista, y hay una serie de libros, que no solamente es uno, son varios libros escritos, sobre todo en el Maya, también en Guatemala, que se llaman Chilambalam. Son recopilaciones de sus códices tomados de esa información y hablan de sus mitos de creación, de sus dioses, de sus costumbres, de sus tradiciones. Entonces, muy bonitos. Y hay un libro muy bonito que escribió eh, una gran epigrafista, que prácticamente entregó toda su vida aquí. Cuando encuentren ese libro, si tienen la oportunidad de encontrarlo, Cómprenlo, es sí, un libro así de este tamaño, eh, no es tan barato ni tan fácil de conseguir, pero créanme que cada, lo que les va a dar, ese es invaluable. Se llama Una selva de reyes. Y es uno de mis libros más bonitos que yo he leído. Porque ella decodifica muchas piedras, muchas piedras que están aquí, de las cuales les voy a hablar ahorita. Ese es el mapa de los mares, ¿okay? Entonces, esta es la costa del Atlántico, digo la costa del Golfo de México, del Pacífico. Esta es la costa de la Plana. Que Esta área sobre todo está aquí entre lo que es Latinoamérica y la parte muy. Tucatán eh, es acá. Esta parte de aquí, sobre todo la frontera de México con Guatemala y Latinoamérica, esta es la ciudad desde el clásico. Esta parte de allá, algunas se construyeron, incluso sé, hay chicos desde el preclásico. Pero esta área, el maya allá, tiene su auge en el postclásico. Entonces está en el clásico. Cuando los españoles llegan esta área, ya no hay nada. No Por eso hoy está prácticamente muy bien preservado toda la selva, porque quedó enterrado ¿Qué? desde el 809, la última fecha, con inscripción, cuenta larga en Toniná, Chiapas, México, 80 metros de altura, la pirámide de Toliná. Y la pirámide más alta de Mesoamérica está en Guatemala, ¿Qué? está en el Mirado, cerca de este vidal está hallado en, en Yachilán. y es una joya desde todo el punto de vista, desde el punto de vista de la manufactura, de lo que dice en la escritura, en la composición, en el tema y qué habla. Son un gobernante, recuerden. ¿Cómo le llaman los mayas a su gobernante en maya? ahao. así el señor divino, escudo jaguar estoy hablando del clásico por ahí del 600 imagínense de los 600 o pues sea hace como estamos en el 2000 pues hace como 1400 años este señor andaba en la selva y es el cúpula Hau en Shilan. y su esposa la señora Shulker ella nunca fue la cúpula pero imagínense para que esté retratado con él uh, tiene sí. un gran poder el edificio más importante de Yaxchilal está dedicado que ella aparece en todos los dinteles. Eso quiere decir que ella tiene mucho poder, tiene mucho extremadamente mucho poder y lo está ayudando a la a Escudo Jaguar para la guerra. Pero ¿y pareja lo mejor o buena familia o qué relación tiene? Son son parejas se casan, pero ah, son como son reinos, entonces el papá los va a casar con el del otro reino. Ah. Sí, porque así te me voy ampliando. A más poder. Sí y obviamente tengo yo el, el sustento y el apoyo de los otros reinos más pequeños para que cuando yo le quiera heredar el trono a mi hijo todos los demás me puedan apoyar. ¿okay? Estas discusiones, este tramaje político imagínense, es pues igualito que no, no, no, hoy no, más bonito, o sea imagínense es un mundo de reyes, de propaganda política, se van a retratar con dioses con gobernantes con otros gobernantes de otras ciudades y eso va a servir para que cuando ellos lleguen el momento en que viajen allá abajo su hijo ya no tenga tanto problema para ser aceptado por los demás entonces toda su vida se la pasan convenciendo a los demás a todos a todos desde el más alto nivel hasta el más bajo que su hijo ellos son los que tienen el derecho real de seguir gobernando y cuando él fallece su hijo eh, que le tomó más o menos como un periodo de 8 o 9 años tomar el poder pájaro jaguar y cuando pájaro jaguar el hijo de escudo jaguar fallece le entrega el trono a su hijo que eh, se llamó Chel -te, y que posteriormente se llamó como su abuelo, escudo Jaguar la señora estos son los el... esta es muy bonita y todo lo que está ahí es original entonces hay muchas Cerámica, piedra, tallado, madera, el piedra, jade, obsidiana. Eh, todo esto se comercializa. Se comercializa tanto el mate, la materia prima como el producto terminado. Hay dos técnicas fundamentales en Mesoamérica y alrededor del mundo para crear cerámica. Una es modelado, es decir, con mi mano lo modelo y la otra es moldeado, un molde. Es decir, producción en serie. Las dos. ¿okay? Las dos en Mesoamérica, ¿okay? desde el preclásico. Entonces, el comercio, la guerra y... Eh, la agricultura hace girar económicamente, socialmente a la Mesoamérica. La piedra caliza es una piedra del subsuelo, ¿okay? Entonces En Teo no se usó piedra caliza, ahí se usó piedra volcánica, ¿okay? que se llama tesón. Aquí hay unos rituales muy bonitos, que es cuando se hace la visión de la serpiente, que es cuando, los ansés, cuando el gobernante o su esposa evocan a sus ancestros. Así literal, los están llamando. ¿okay? La pirámide social que aplica, pues, yo les diría que para Mesoamérica, pues, para todo el mundo, desde el mundo que el mundo fue poblado por el humano, es el patrón. Así es. Entonces, en estos dibujitos ven el estratos social. Fíjense que hasta para mí es triste decirlo, pero es real. Y obviamente allá está el cojul, ajá, ok, no podemos comparar un Cujulajau con un gobernante de hoy en día, ¿ok? Porque ellos, desde antes que sean concebidos, están diseñados para que alguna vez estén ahí. Y los entrenan en el aspecto religioso, político, social, económico, en la batalla, para que cuando estén ahí, pues, tomen las decisiones buenas, ¿ok? Entonces, si aunque son impuestos, tienen una gran preparación y eso es lo que les falta de hoy obviamente hoy según hay democracia ustedes creen que la hay pues no obviamente no, no. entonces sí hacemos ahí como que van a votar y la bla, bla, bla. Pero, creen que cuenta su voto no, no. Sea, ya, sea, ya sí, la mía. pero pero a lo que les quiero decir con los gobernantes de hoy es que no los podemos comparar porque porque carecen de todo lo que ellos tenían de una preparación ¿verdad? entonces si se dan cuenta el último presidente de esta nación de México antes del, del nuevo que está ahorita, pues una vez se le ocurrió ir a una feria de libros hace como ocho años, ahí está la video en la YouTube y entonces le preguntaron, ¿a ver tú ilústranos cuántos libros has leído? Pues lo dejaron en jaque no supo contestar nada y al final contestó que había leído un libro. Bueno la mitad hace ya muchos años ya casi ni me pregunten y cuál creen que contestó. Yo me sabía la respuesta, pero no me acuerdo. Bueno, sí. déjenme ustedes el que contestó, es válido, pero pues imagínense: si las manos de una nación tan una persona que ha leído un libro, pues ya. Yo no sé quién está peor, si él o nosotros, por permitir que sigan ahí. Eh, ya me ponen en jaque, no, no sé, me, me causa mucha controversia. Entonces, vamos a seguir mejor viendo las vallas. comentaste que los comerciantes estaban, sí. cierto, ¿en cuál nivel están? ¿Es el tercero? Este, por acá y quiénes son los que de personajes mundo. importantes de la realeza uh -huh. se llaman ajao pero o sea muy cercanos al al rey o sea, su ¿Sus familia. ¿Sus familia? ¿Cómo es su, su familia su familia exactamente uh -huh. y los son sí, sí, asesores políticos en la batalla igual que hoy y quién sigue abajo de los comerciantes comerciante? pues alfareros uh -huh. personas que trabajan uh -huh. a la piedra ah -huh. eh, agricultores panaderos, uh -huh. panaderos entre comillas eh, porque ¿verdad? a ver no todos mal. uno sabe usted ¿Poner una, ahí en la tierra una semilla del maíz? ¿Sabría cuándo hacerlo? No. Pues, ahí, pues ahí vean en qué nivel estamos nosotros. ¿Y, y en estos niveles hay algún nivel donde se, se podría decir que las personas ya no conocen las escrituras, saben leer? Sí. Es tan... Eso es lo que les decía. Es probablemente que este sector ya no sabe leer esto. Porque hay escuelas. Y si hay escuelas también para ellos. Pero... Es probable que no tengan el mismo nivel es que estos. Okay? Estos van a estas escuelas donde les van a enseñar eso. Okay? ¿Y los comerciantes también? ¿Los comerciantes? No, yo creo que los comerciantes no. Es que eso no está escrito. Okay? Entonces no se los podría ayudar. Pero no está escrito. O sea, no está diciendo los comerciantes iban a la escuela y les enseñaban la escritura. Eso no está escrito en ningún código ni en ninguna piedra. Okay? Entonces lo podemos inferir. Pero tiene un gran conocimiento. ¿Por qué? Porque tienen que hablar varios idiomas tienen que establecer comercio y viajar en toda la Mesoamérica, okay. entonces eh... y saber y comprar y saber sí, sí, exactamente, y saber negociar saber y negociar, ya, claro. el business y no cualquiera lo puede hacer, claro. o sea, hay que tener conocimiento de lo que estás vendiendo y de todo geografía, geografía viajes, tiempo, el espacio okay. y hablando de eso, geografía, espacio y tiempo les voy platicando del calendario Recuerden que los calendarios no fueron diseñados por los mayas, pero eh, los zapotecas sí le dieron un gran avance. Hay varios calendarios, muchos, pero hay dos fundamentales: uno relacionado con la agricultura y uno relacionado con el movimiento de la tierra alrededor del sol. Entonces, eh, es el calendario de la agricultura: 260 días. Ese calendario en Mesoamérica tiene 20 meses. ¿Saben por qué 20? Porque Mesoamérica cuenta de 20 en 20. ¿okay? En contraste, como nosotros lo hacemos, que es un sistema como. Decimal, ellos vigesimal por los 20 días en nuestras manos. ¿qué? ¿okay? Pero, 13, 20 meses y 13 días cada mes. ¿Por qué 13? recuerdan cuántas constelaciones en la línea del zodiaco? 60. 13. 20 por 13, 260. ¿Ok? Entonces, ese es su calendario ritual, agricultura. que ¿okay? Perfectamente planeado con las estaciones. No le llamaban eh, verano, otoño, no, pero lo reconocían. Porque tienen que reconocer cuándo tienen que dejar reposar la tierra, cuándo cultivar, cuándo viene la lluvia, el viento y cuándo cosechar. Entonces, exactamente, el movimiento lunar. Ahí eso es fundamental. Hay un calendario que, ahorita que la luna, es fundamental. Entonces, eh, si las lunas son importantes, hay okay? un calendario que puede uno comprar que básicamente es lo mismo que de lo que habla del. Pues el que usamos hoy, el que usamos usted ustedes de Mesoamérica, es de 365 días. Okay. Porque el 365 días es el mismo tiempo que la Tierra toma en torno girar al Sol. 365.25, por eso cada cuatro años, ¿qué sucede? El diesto. El diesto, ¿ok? Entonces, ese calendario solar tiene 19 meses. 18, de los cuales tienen 20 días, multiplican 18 por 20, 360. ¿Y el de 19 mes? 5 días, 365. Así de fácil. Así de fácil. Bueno, esas son piedras. Eh, en el postclásico, en el mundo maya, se siguió escribiendo. Pero, por decirlo de una manera muy absurda, cambió el material. Y ahora es el papel. Y es ese papel de, un, de una corteza de un árbol que se llama Amate. Eh, no crean que ha sido corta ni sale, tienen que pasar por un proceso de manufactura pero se hace ese papel, ese papiro y eh, son los códices ¿Qué? así así de bonito. ¿Son pero, originales? ¿es? No, ah. son réplicas. Ese mural que está arriba expresa, está muy bonito, expresa, pues ¿cómo percibe Lo que yo les pregunté ahí en la columna de los hermanos Chávez Morado, ¿cómo perciben el mundo? Hay una pluma de un quetzal, quetzal es una ave extremadamente preciada y la, lamentablemente es tan preciada que está en peligro de extinción igual que el jaguar el cacao las conchas del mar algunos metales chíjense, cerámica jade la turquesa todo esto y muchas muchas muchas cosas más se comercializan en mesoamérica eh, ese alabastro y ahí, vean aquí es el comercio este este mapa es muy bonito porque pues vean, acá en la costa, la sal, está las abejas, la miel de las abejas, hay muchos eh, materiales, muchas piedras y la única fuente de jade es esta piedra verde, acuérdense, aquí en la Guatemala, ¿okay? entonces, así, todo este mundo se hace muy dinámico por el comercio, entonces, eso es lo que los hace aguantarse, ¿okay? igual que nosotros, ahorita. ¿Cuál era el producto más que tenía más valor en toda Mesoamérica? Es probable que este, los que están aquí pero probablemente de todos ellos el jade y ahorita jade. lo van a ver en las máscaras de jade y chéquense estas piedras esto es una joya esto ya estamos en otro nivel ya esto es en palenque chéquense palenque a ver si está por acá chéquense aquí es guatemala tical aquí por acá está calakmul palenque y en toniná a ver si está toniná alguien ve la palabra toniná por ahí no está bonampak y el Mirador Calakmul. todas estas ciudades son contemporáneas, creo que no veo Toniná, Toniná está cerca de aquí aquí en Toniná fue escrita la última fecha en cuenta larga, ahorita les voy a explicar eso, entonces aquí en Palenque, entonces en 1952 un arqueólogo mexicano Alberto Ruz eh, descubrió adentro de una pirámide, el templo de las inscripciones, le pusieron el templo de las inscripciones porque adentro encontraron todos esos tableros con inscripciones, con glifos. Entonces, adentro encontró la tumba de uno de los reyes. Es probable que uno de los reyes más famosos y hasta hace no muchos años, considerado como así lo más increíble de Mesoamérica, pero se han descubierto más tumbas y se han podido decodificar más estelas. Entonces, pues, no fue el único, muchos reyes, pero él es muy icónico su tumba se encontró en 1952 y estas inscripciones en el templo de las inscripciones el propio o sea antes de su muerte el propio se manda a hacer su propia tumba okay? entonces eh, muere a los 80 años acorde a los huesos que se encontraron y acorde a las fechas que dicen ahí ojo esa es una fecha nada común en la mesoamérica en qué promedio creen que ronda un promedio de vida en mesoamérica 30 años, 30, 30, 33, 27 mujeres, 29, 33, máximo. Pero Kinich pues Hanapakal, es un rey. Entonces, eh, pues, supongo que nunca estuvo ahí bajo el rayo del sol, siempre bien entrenado, bien alimentado. Y ojo, este dato es muy bonito. Y la antropología en Mesoamérica, y supongo que en todo el mundo ha mostrado, pero en Mesoamérica, porque eso está probado que en las tumbas de los reyes, algunos que se han analizado, los huesos muestran que esos reyes serán un poquito más fuertes, más fuertes, un poco más altos. Entonces, un poco más altos me refiero a unos 65, unos 67, 68. Es un monstruo en Mesoamérica. Cuando el nivel de la población anda a unos 57 hombres, 61 ya alto. Entonces, una persona diseñada para gobernar. Así, desde antes de que fuera concebido, ¿okay? Entonces, Así, K'inich pero él nace en el 603 de nuestra era y es nombrado K'uhul Ajaw por su madre, por su madre, su madre. Sí. Antes de, era la K'uhul Ajaw. Eso quiere decir que su abuelo tuvo un problema porque no designó al hijo, designó a la mujer. Eso quiere decir que ella era increíble, para que ella haya terminado como la K'uhul Ajaw. Obviamente ya tuvo problema para eh, demostrar, para legitimar que su hijo tenía que ser el, el Kukul Ajao. Y eso también va a ser un problema. ¿Saben por qué? Porque estos reyes se van a casar con más personas. Van a tener más hijos de otros linajes y todos esos al final le van a reclamar el trono. Él tiene que poner el que él va a designar eso va a ser un problema, pero para los hermanos, imagínense lo que pasaba, entonces pues igualito que okay. pero más bonito. Y, ¿saben quién es su hijo cuando él muere? Ah, muere en el 683, ¿ok? 683, entonces él designa a su hijo, tuvo dos hijos, uno que se llamó Kanjul, el más pequeño, y ¿no? ¿Nadie, nadie nunca ha ido a Palenque? Sí. ¿Saben cómo se llamó su hijo? Bueno, su hijo que se heredó el trono, Chan Balun, Chambalón, entonces es Chambalón. Obviamente este dintel lo hace Chambalón. Y si lo ven ve la composición es muy bonita porque está entregando el trono, él está recibiendo el trono de su papá, pero lo está pintando. Él ya se está pintando un escalafón un poco más arriba, porque está diciendo sí es mi padre, él es el gobernante, el gobernante más importante de mí. Pero ahora él ya está muerto, ahora yo voy a hacer el que va a encaminar a mi pueblo, entonces lo va a poner aquí. Entonces así. Y esta parte, esta, esta escultura es muy bonita, porque esta escultura representa básicamente la cosmovisión pues, de buena parte de Mesoamérica y de los mayas. Es un pájaro, es el plano celestial, un ave. Esa cruz, no es una, bueno, si es una cruz, pero no es una cruz de otra religión, es un árbol, es el árbol sagrado, es el Witz. Entonces, ese nos lleva al plano de la tierra. Y la serpiente así, que tiene abierta la pota, así, las boca y las trompas y los dos salen dioses de las dos de las dos pauses y abajo es el mundo de los muertos donde va su papá y abajo ese así se llama monstruo así es que lo recibe la puerta de la muerte ese, ya lo vieron la sí. cara, así, sí, ahí tiene entonces está la muerte el plano terrenal donde se encuentra chambalón y el plano celestial los tres niveles para ellos son extremadamente importantes eh, los tres. No, yo no les podría decir cuál era más importante. Los tres son extremadamente importantes. Ojo, en Mesoamérica no hay idea de que vas a renacer, vuelves a la vida, no. Pero sí puedes formar parte de nuevo de la del ciclo en una planta. O sea, tú te vas a convertir en tierra, en algún elemento y vas a volver a ser parte de la. En algún sentido. ¿okay? Entonces, eso, todo eso lo que está expresado en esas inscripciones, y ya saben a quién, gracias a quién, ya se puede leer, hay muchos epigrafistas, y es una ciencia extremadamente muy, muy bonita. Entonces, Chambalun, Kinich, Hanaf Pakal, ¿ok? Cuando Chambalun eh, muere, le entrega el trono a su hermano, que se llamó Kanjul. Kanjul no tuvo un final tan bonito porque, acorde a piedras encontradas en Toniná, él es capturado en Toniná y va a ser sometido a un ritual que incluye derramamiento de sangre es muy probable que lo hayan decapitado en tonina, ¿ok? y se acabó la dinastía ¿okay? este es el templo de las inscripciones este se llama las inscripciones porque recuerden que aquí al pie aquí hay muchas muchas inscripciones nadie ya no puede subir ahí Kinich Pakal antes cuando él ya va oliendo que él su cuerpo lo está llamando para formar parte de los muertos pues él dice pues ya me voy a empezar a hacer mi tumba lo que él no sabía es que todavía iba a vivir muchísimos años más y su tumba iba a estar esperándolo hasta el momento que llegó su muerte entonces primero se construye desde luego el sarcófago y después todo el templo y sus hijos chambalú cancul lo lleva junto con muchas personas y los rituales que se celebra que celebra chambalú pues para depositar a su padre es muy bonito porque pues, es cuando evoca la serpiente de visión, a sus ancestros. Entonces, eso sucedió en el 683. En ese edificio, cuando vayan ahí, pues imagínense todo lo que ha sucedido. Entonces, esta es la mera, mera corazón de la selva la Candona Esta ciudad, este, Aquí está la, la tumba, ya nadie puede entrar ahí. Este es reconstruido. Alberto Ruz lo descubrió en 1952, hace nada. Y Alberto Ruz, cuando murió, le dieron el permiso que... Enfrente lo no enterraron a él. Cuando vayan a Palenque, van a ver enfrente del templo de las inscripciones la placa. Alberto Rus está enterrado. Entonces, o sea, así. Está ahí se enterró y se enterró con. Y, y esto está en uh, Yucatán, ¿verdad? Chiapas. Oh, Chiapas. La Chiapas. frontera con Guatemala. El oh. corazón de la selva de la Carbón. Y cuando enterraron no. a Nichka lo enterraron con todos sus atractivos no. para que le ayudaran a cruzar el plano de los muertos, y su máscara y todos los atavíos que ven aquí está restaurado, pero son los originales. Entonces ven el collar, los anillos, el brazalete, los aretes, las cuentas, lo blanquito es concha y lo negro es obsidiana y lo demás es jano. así Aquí está el sarcófago de Quimich al fondo, sus hijos, herederos del trono. Se van a continuar la dinastía. Otros personajes a Jao retratados. Así, unos personajes extremadamente importantes. La visión, Cahuil, sus atavíos en la piedra, sus collares, la posición de sus manos, el tocado de las plumas. Y Alberto Ruz cuando descubre la tumba, o la original, pues... Ah, y... ah, cuando ya se aprendan los glifos introductorios, ya van a saber de qué ciudad están hablando y después los tienen que leer le, leyendo en pares, es decir, tienen que leer este con este, este con este, este con este, este con este y después este, así de dos en dos. Entonces, eso es lo que descubrió, así de fácil <risa> y urinorosa. Okay? Entonces, ¿te recuerden de 500 a 800 glifos. Entonces, pues es prácticamente pues, aprendérselos de memoria, está complicado, pero no es imposible. Yo viajé allá a la selva de los mayas y entonces me bautizaron. Entre comillas, un chamán le dijo, Manuel, ¿tú? ¿cómo creen que lo hicieron? No a base a su imaginación, que me leyó los calendarios y libros de los destinos y me puso Chan-Hin. A mí. Chan en maya Choy significa pequeño y quien soy entonces así traducido el español yo así por ellos yo pequeño soy no olviden de eso porque son los nombres y es casi la última explicación de Mesoamérica entonces estas son las cabezas de los Olmecas es una joya que simboliza quien sabe si sí hay escritura pero no hay tanta entonces no se puede comparar con otra escritura entonces no se puede decodificar ok entonces hay una hipótesis muy bonita que pues, sí me hace sentido que esa parte que tiene aquí como cinta es un, como un casco, es un jugador de pelota sí. en el sentido, entonces quiere decir que si es un jugador de pelota, los Olmecas lo practicaban también con la cabeza, okay. Ah, okay. probablemente. Entonces no hay una regla, se practica en Mesoamérica la juega de la pelota aquí con el pop-tapó, pero también se usaban sí. algunos palos, se usaban también los puños, protecciones, entonces se jugó tiene un patrón similar de juego pero cada quien lo va a adaptar como les gusta que ¿okay? no hay una cancha que tenga una medida estándar sino puede haber una cancha pequeña una cancha enorme y si quieren encontrar la, can la cancha más grande tienen que ir a Chichen Itza en Yucatán México está la cancha más grande y van a ver los dinteles abajo de decapitación Ese juego está asociado con el derramamiento de sangre pero la decapitación sobre todo ¿okay? no tanto con la extracción del de corazón o de otros órganos, sino la de capital. esa es la arquitectura de Oaxaca entonces, esa arquitectura de Oaxaca es muy bonita y sobre todo se distingue por el tablero doble escapulario así, y pues si pensaban que los mayas también habían construido las columnas, pues qué piensan de los zapotecas. hay más columnas y el arco también no es de medio punto, pero es la misma función es Este es el tablero el tipo escapulario, Este cuando vayan a Oaxaca, este es el tipo de arquitectura que van a ver en Monte Albán, en Mintla. Vamos a, vamos a buscar la sala de Oaxaca. Un gran personaje, Alfonso Caso, Alfonso Caso decodificó esos códices. También son las réplicas los originales. Pues están en otros lados. Ya ni me pregunten por qué, porque pues ya va a ser corajes otra vez, ya no de <risa> Pero es el Selden, el códice el Vindobonensis, Vindobonensis, porque el original está en Viena, en Austria. Uh -huh. se bien. A Viena. Y estas son las historias, son rituales, son aventuras, entre comillas, sobre todo de ese personaje que está aquí atrás de nosotros. Me refiero a Ocho Venados, Barro de Jaguar. Entonces, así se llaman en Mesoamérica, ¿ok? Entonces. Varios días del calendario, recuerden, son calendario solar, tiene 20 días. Entonces, es el perro, es la serpiente, es el lagarto, es la muerte, es el conejo, es la hierba, es el terremoto, es la lagartija, es el venado, es el perro, en la lluvia de fuego, eh, y así hasta llegar a 20. Entonces, el venado es uno de ellos, desde luego, está el buitre también, está el jaguar, desde luego, la serpiente, el águila, entonces... ¿Cómo se llaman las personas en la Mesoamérica? Pues háganme cuenta que hoy es el día 8 venado, hoy en Mesoamérica, hace más de mil años, y que nacemos, estamos ubicados ahí donde yo nací, ahí en la Mixteca Alta, y que ahí donde nació él, pero no en la Mixteca Alta, sino en la Mixteca de la Colta, allá en Tututepec, ahí en la, la... por donde está Puerto Escondido, más o menos. Y entonces él nace en el día 8 venado. Todos los que nacieron junto con él, hombres, mujeres, mujeres y hombres, todos se llamaron ocho venados. Si hubieran nacido en el día 7 eh, terremoto, 7 terremoto o 14 lagartija, 14 lagartija. No hay manera de escapar de ese nombre pues porque es del día en que nacemos. Entonces, una pequeña confusión, porque ya saben que esos días se van a repetir varias veces en un año. Entonces, como los mayas me hicieron a mí hace poquito allá en la selva la candona, lo llevan con un chamán y ese no en base a su imaginación, en base a toda a todo lo que he platicado en el museo, que está aquí, que son sus libros sagrados, los libros de los destinos, ese chamán los va a leer y le va a leer su futuro. ¿Qué le va a acontecer? Y le va a poner un apodo, un sobrenombre a esos ocho venados. Los hombres van a recibir un apodo masculino. Las mujeres, uno femenino, entre comillas. Entonces, a él, su apodo, voy, Garra de Jaguar. Entonces, el mío fue king así me pusieron entonces para que ustedes sepan su día calendárico si sí lo pueden saber pero pues es una rueda de le tienen que echar matemática entonces también les digo esto porque cuando se paran en sitios arqueológicos les dice el guía así ¿con, qué día naciste el 17 de marzo Ah, tú hubieras llamado 14 de la lagartija. que quise es imposible ¿Qué, qué, tener aquí la computadora no, no o sea sí se puede hacer pero eso es muy irresponsable que en cinco segundos les digan estudios eso no se hace entonces eh, así ocho venado barra de jaguar ocho venado barra de jaguar es un gran rey es el más proveniente porque hablan de ellos estos códices en la mixteca alta tuvo muchos rivales y a todos se los echó para él quedarse en el poder entonces incluyendo su propia familia entonces pues así esta escritura es muy bonita, entonces pues vamos a ver cuál vamos a decodificar. De abajo, que tiene más historia, entonces, vénganse. vamos a ver este. este de acá. Este de acá es muy bonito. Entonces, recuerden, estos códices los decodificó el maestro Caso, ¿ok? Entonces, yo estudio epigrafía, eh, estoy como a 20 catunes de maestro Caso, pero pues el intento se hace, ¿ok? Si sí se puede. Si realmente que lo intentan de corazón, aunque parezca difícil si sí se puede y lo más difícil pues es lo más bonito porque pues lo fácil para qué entonces chéquense aquí vamos a ver dos personajes una mujer un hombre desde luego entonces vamos a... y sabemos que es el rey porque porque cuando eran nombrados reyes les van a colocar una cuenca aquí ya sea de piedra de jade de turquesa de hueso y ese va a ser su símbolo real entonces sabemos que es ocho venado garra de jaguar y dónde está su nombre tiene hasta su atavía de su venado, ya vieron aquí, su tocado de plumas, ancho también es correcto, entonces están en un palacio, pues están haciendo algo, están juntos, entonces aquí vienen los nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venado, y aquí está su apodo, garra de jaguar, sabemos que él es 8 venado, garra de jaguar, y esto en dónde sucedió y cuándo, más bien cuándo, en la fecha, de esos 20 días, Cuatro días son años, y este es uno de ellos, que es la caña. Entonces, este es el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el año 13 caña, en el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿de qué le ven forma a este perro? Serpiente. Yo veo como un perro, porque esta es una serpiente y tiene su lengua bífida. Entonces, tal vez sea el perro. 12, 12 perro o 12 serpiente, porque el clip fue similar que aquí. Tal vez al artista ya no quiso encimar por los números. Entonces, puede ser un perro o puede ser la, la, la serpiente. Entonces, 12 serpiente en el año 13 caña, 8 venado, garra de jaguar. Y aquí la esposa le está dando algo: una jarra. Puede ser de pulque, de chocolate. De mezcal, no, porque esto es espumofito, entonces no puede ser mezcal, pero sí puede ser pulque o puede ser chocolate. Y esto, vamos a leer, ¿cómo se llama ella? Esta es serpiente, esta es clarito, serpiente por la lengua. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 serpiente. Entonces, están celebrando tal vez su casamiento, alguna celebración importante, un ritual. Puse en un palacio, en una casa importante. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a leer. Ah, sí, más o menos, miren, en el año 13 caña, 13 caña, en el día 12, hay serpiente, miren, 12 serpiente, o sea, equivalente al 1103, ya de nuestra era, o sea, hace como 900 años, el señor Ocho Venado, garra de jaguar, se casó, se casó con la señora 13 serpiente, serpiente florida. Es pues probablemente que este, o su atavío aquí, sea su apodo que ahorita yo no lo alcanzo a reconocer. En el palacio del rey, o sea, en el palacio se, se casaron y recibió chocolate. Pues aquí está la jarra de mandos de su esposa. Así de fácil los mitos. Antes de que vayamos, estas piezas que están aquí fueron encontradas ahí en la Mixteca y parece que fueron hechas ayer. Vean la, la técnica, la manufactura de los mixtecos esas vasijas tipo códices. O sea, están aquí bruñiditas extremadamente brillosas todavía. Entonces, oh, wow. perfectamente de composición. Esta está ¿no? Chislán, de, de, de, de Yanguitlán, donde yo nací en Ochislán, hasta 10 minutos. O sea, ahí Así. es la misma área. Entonces, ahí se supone que en Yanguitlán fue ejecutado ocho venado. ¿Por qué? Mucho venado. Entonces, yo he buscado su cuerpo, pero no, no le he <risa> Y obviamente que si van a Oaxaca, no porque yo sea de ahí, según yo, pues son los mejores artistas. O es sea, una manufactura y todo el trabajo es perfecto. Junto con los artesanos también de Michoacán, del occidente, pues de todo México. Que aquí todo se ha Una pelota del juego de la pelota. Parece una piedra, no es una piedra. Es hule, pero está tan duro como una piedra. Por eso los jugadores necesitan protecciones. Que en algunos casos van a ser de pieles o incluso de piedra. ¿qué? Entonces, así, cuentas de jade, orejeras, eh, estas de aquí, la máscara. ¿Y el oro no se, se usaba mucho? Sí, también el oro. Aquí allá hay piezas de oro. Aquí, sobre todo los mixtecos con los que trabajaron, el oro. Pero ojo, para quienes de Sudamérica, hay un patrón fuerte entre Sudamérica y la costa de aquí, porque están eh, conectados por la costa. Es probablemente que caminando. Pero hasta en la manera de enterrar a sus muertos es muy similar al patrón de Sudamérica con Oaxaca. ¿qué? Entonces. Ya, no hay manera de negarlo. Aquí están en contacto. ¿okay? Uh -huh.